Seguimos en este contacto diario en el día de hoy, que es lunes 5 de agosto del año 2019. Recordarle recordarle que los materiales que usted necesita para hacer realidad ese sueño de tener su casa o apartamento están aquí en la ferretería Gama, que está en la avenida Caunana. Esta semana? No, la próxima semana San Francisco de Macorís tiene un llamado a huelga. Bueno, por eso San me Francisco no es a... el movimiento ah, popular. Ah, por eso es que voy a pedir la vacación. La eso es el día 7. Eh, voy a pedir la vacación. El la día 7 y el día 14, creo que también es así. ¿Cuáles son los pliegos eh, de demanda? Reintegro, todo, reintegro la nómina. La las, no, las reivindicaciones, todo. No, incluso, reintegro la nómina. Eh, la de que bueno. se restablezca el, el, el sistema eléctrico que esté. Mm -hmm. eh, ¿Cuál es más? Eh, arreglo de calle, carretera, eh, puentes, eh, terminación o sea, de, de las obras, todas las mismas reivindicaciones de siempre son las que se están exigiendo porque eh, o sea que por lo menos en esta zona es muy poco lo que se ha hecho, pero lo que a mí me, me llama la atención y así veo que hay una comunicación eh, que anda por ahí, que son dos llamados a huelga por dos eh, grupos diferentes. Oh. Uno es, se debe llamar, el, el, el, la, la, donde está la gente del Falpo, y el otro el movimiento popular. Dos huelgas en San Francisco de Macorís en dos días diferentes. Uh. Es ¿Eh? ni guapo y nada de eso. Yo te voy a decir la verdad. Yo no entiendo. Mira, el, el, el, como tú dijiste, son los mismos pliegos de demanda, ¿verdad? Sí. Pero no puedo, ni en eso se unificar. Entonces, yo te voy a decir la verdad el movimiento popular tiene que cambiar la forma porque están haciendo lo mismo no se puede no se puede esperar eh, resultados diferentes cuando se hace lo mismo decía Albert Einstein ¿verdad? lamentablemente ustedes ven que ese método no porque desde que yo estoy, tengo ju juicio o tengo uso de razón en San Francisco de Macorís son los mismos pliegues de demanda y no se logra nada a las cuatro años, estaba la gente votando otra vez por el mismo que no le cumplió con esas con esas promesas. De manera que yo me voy a adherir a lo que tú dices. Mm. De eso es mejor ni decir nada. Sí, no mejor. yo yo Simplemente ahí se busca un herido, un desasosiego, tres días sin trabajo, porque son un día antes, un día antes ya de la huelga ya no se puede trabajar porque la huelga donde no se hace no, de Son preparativos, ¿no? sí, exactamente. Que son Después que pasa la huelga viene también la, la, la, la resaca de la huelga. O sea, tú pierdes una semana de producción para entonces desaparecer los grupos populares por un tiempo, por una razón u otra que no entendemos, desaparecen, no, no tienen presencia, nada más tienen presencia en la, en, en, en la, en, en la ciudadanía cuando van a hacer una huelga, después de ahí tú no lo ves más. Entonces, sí. ¿qué trabajo tú puedes utilizar, si puedes hacer, qué cambio puedes lograr en la gente? Porque ustedes como movimientos populares, que son los que están en el corazón del pueblo, que son los que hacen los cambios. O sea, esa gente que ustedes están eh, defendiendo, que están eh, haciendo propuestas para que mejoren sus medios, esa misma gente, ustedes no han podido lograr que voten por los 500 pesos y el picapollo, porque esos son esas gente los que, los que votan por los incumplidores, pero que votan por los infuncionarios que tienen 20 años infuncionando. O sea, son la misma gente, esa gente, que ustedes son, porque vamos, me, me creo ir al centro, ustedes son movimiento popular, o sea, que están ahí con el pueblo, ¿verdad? Entonces, son tan líderes, o sea, yo no entiendo el, el concepto liderazgo, lo vamos a tener que redefinir a nivel de, de los movimientos populares, porque si usted es un líder en su comunidad, no me va a decir tú a mí que ese tipo va a votar por 500 pesos, o por un apoyo, si te líder, si usted un líder de la comunidad, si usted es un, un, un luchador de, la, de, la, de lo que es los movimientos sociales, usted tiene que ser un líder. ¿Se quiere decir que el más del 80% de esa zona lo sigue usted? ¿Sí o no? no. ¿Y qué líderes son estos? Que hacen una huelga para defender su liderazgo, sin embargo, los que están ahí votan por, votan no por otro concepto. A... Pero tú te fíjate bien, los lo, lo, lo, lo que yo conozco de movimientos populares, que se han lanzado, hasta regidor que se hayan lanzado, diputado, lo que sea, no sacan ni, ni un 1% de la votación. Entonces, ¿qué líderes son? ¿Y, ¿y que qué líderes son, son? Los estos? representantes. ¿Y don? qué líderes son esos? Eh, Para poder llegar políticamente, tienen que adherirse entonces al poder que ellos estaban matándose uno con otro hace 20 años. Tocamos el tema y no íbamos a hablar de... No, no, pero que te de, de, de estoy hablando, razón. es para que me entiende, para que yo entender mi concepto de eh, eh, errado, mi cabeza bruta, la gente muy inteligente que hay aquí, en, en, en los analistas de, de redes sociales que son tan inteligentes y son tan eh, comunistas, socialistas eh, y algo más, un uh, Johanes Burgo que hay aquí, que me digan por qué un líder comunitario cuando se lanza como, como regidor, no saca ni el 1% de su fácil, población. Fácil, serio, porque no entonces, es porque, no, porque son líder, no hay ningún líder. No, exactamente. O sea, se hacen llamar representante nuestro. Entonces, no, esos que están ahí, el, el, simplemente dicen, el pueblo que está diciendo yo, yo, yo no salgo a la calle porque hay hay rebus en la calle." Entonces, eh, o sea, esos no son va, líderes. Va, vamos, eh, hay que redefinir vuelvo eso. Y me, voy me gustaría. A lo que, como mm. tú dijiste, es mejor ni hablar de eso. Porque Hablar de eso estamos promoviéndolo. Exactamente. O sea, entonces, mejor ni vamos a hablar de eso. Ok, vamos entonces a ver lo si que... Si hay un dolor grande, en el fin de semana eh, la, la comunidad latina en Estados Unidos recibió un, un, un gran golpe y es otra... Yo le quisiera decir a Donald Trump que no, no le estoy culpando directamente de las cosas que están pasando, 30, de esa cosa que ha pasado, sino que herido. su discurso, su discurso, su forma de hacer, es de accionar, está, está estimulando no. que esos... esa que eso suceda suceda en los Estados Unidos. Es. Eso no eh, mire, cómo... eso no se lo mando a decir con nadie, eso se lo digo yo. Porque él es el culpable directo, según eh, lo que vi, un muchachito cómo... de 21 años. Pero la idea y el y el motivación y ese y ese, eh, ese, eh, ese ...forma de usted dirigirse... ...de usted pro a proteger a, su, a, su, a los Estados Unidos... ...no ha sido la, buena, la ...muy buena que digamos... ...porque... ...eso es lo que hace alimentar... A ...claro... ...el dolor eh, señores... ...ver salir... ...de un presidente... ...negro... ...con eso no te ...porque te digo así... ...porque allá... ...la segregación eso existe... ...saliendo un presidente negro... ...y, y, y, y que tenía un discurso... ...diferente... En cuanto a eso, con leyes claras, mira, porque si vamos, si vamos a, a, a puntualizar, uno de los agentes que más trabajó en las leyes de inmigración fue Obama, puso la cosa clara, pero no no con persecución, ni que, ni con, con palabras peyorativas, ni palabras de defectuosas hacia la comunidad que, que es la que alimenta Es la que trabaja Es la que sustenta a los Estados Unidos y de, hecho, que es la clase de, de hecho Ya las, esas, las opiniones comenzaron a surgir sin el ánimo de que sea, por ejemplo, como el caso de la política nuestra, que que si emite una consideración porque me conviene o porque no me no. conviene, ya eh, sectores en Estados Unidos, eso que estamos nosotros comentando, ya se han, se han hecho eco. Eh, no es que sea directamente responsable por ese discurso, claro. esa forma de manejarse del presidente eh, Trump. Y una eh, ley de eh, alma que todo el mundo eh, tiene. Eh, alimenta, alimenta ese odio. Claro. Bueno, ese es racismo. 30 y, personas y, y, murieron. Y pudiéramos aquí pensar semana. así, como lo han expresado, por ejemplo, eh, eh, sectores en Estados Unidos, que ciertamente eso puede venir por ahí. Entonces, yo creo que ese discurso debe ser eh, sacado sí. de, de, del, del, del, del ambiente para evitar que situaciones como esas se sigan eh, sucediendo. 30 muertos y 49 heridos. Fue lo que pasó el, cual, fue el fin de, de semana, semana ¿sí? en los Estados Unidos. de Un tiroteo en Ohio sí. y un tiroteo en la Ciudad de Nueva York de, desde un carro. Entonces, eh, arrojaron es más lamentable. de 42 heridos y 30 vamos, muertos. Vamos a ver algunos titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edor. Sí, oh, lo liberó inmediatamente de todo. Vale más que mil palabras. Para que lo sepa. Con esta última información nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. No sin antes, pues agradecerle a ustedes su amable sintonía, sobre todo al equipo técnico que hace posible que este espacio salga tal cual nos lo proponemos diariamente. José Paulino, a Melvin, y allá en el máster, Mr. Eduardo, y nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Así que la invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes,